Cuatro veces te grité, mi socio no me graves Y al mirarte con el cel, no tuve remedios de mi mano Disimulando mi polla y mi Day day. Arnold fue a la playa A pasarlo en calma Uno de su pana Le grabó la calva Todo el mundo se ríe Todo el mundo se cura